La paz es la victoria de cualquier soldado ...de cualquier policía. Atención, fueron condenados por falsos positivos ocho militares del país. 50. Indignación es lo que expresan las comunidades indígenas y campesinas en el departamento del Cauca en Colombia. Luego del asesinato de otro de sus miembros de la comunidad a manos presuntamente de un militar. En Colombia no hay una política, por ejemplo, de vivienda popular. En Colombia no hay una política de, de educación popular. Todo el presupuesto va para la guerra. Todo el presupuesto va para la guerra. Todo el presupuesto va para la guerra. Acaso la paz es dejar todo como está? La mentira ya se arraiga y la impureza no la paz. so the glasses. Yeah. You okay.